Nos encontramos ante, ante una iniciativa que tiene relación con la Ley de, de Servicios Sociales del año 2008 y nosotros, pues la verdad es que la iniciativa que presenta el grupo proponente nos parece que, que evidencia algo que ya pensábamos, ¿no? que, que sigue siendo necesario impulsar, eh, presentar iniciativas para impulsar pues que, que la ley eh, simplemente, simple y llanamente, pues, eh, se implemente y se, y se desarrolle. Nosotros también pensamos que la ley, la ley de 2008 es una buena ley. Pensábamos que es un, un avance hacia un sistema vasco de servicios sociales. Sin embargo, pues vemos también con la iniciativa de hoy que se hace necesario eh, impulsar para que esta ley, para que esta ley se cumpla. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la, que la legislación que regula el sistema es positiva, pero que corre el riesgo de quedarse vacía de contenida. Y hoy pues eh, pensamos que tenemos un un ejemplo evidente de esto. La cartera de servicios, en nuestra opinión debería ser tomada como un marco de mínimos, un marco de mínimos sobre el que se pueda desplegar un sistema fuerte que nos ayude a potenciar una sociedad más justa. Sin, sin embargo, lo que nosotros vemos desde la coalición El Carrequín Podemos es que se está aplicando, por el contrario, como un marco de máximos hacia el que dirigirse y eso, en nuestra, en nuestra opinión, pues, es eh, insuficiente, conformista o como queramos llamarlo. Nosotros pensamos que no debe ser así. Pensamos que hay varias señales de alarma persistente que nos indican que el sistema no se desarrolla en la orientación y profundidad que plantea la propia norma. En primer lugar, el despliegue del sistema vasco de servicios sociales está siendo muy desigual. y Según el territorio en el que vivas, vas a encontrar una realidad u otra de ejercer determinados derechos. En segundo lugar... Pensamos que hay fallas constatadas de coordinación, de comunicación y de planificación a la altura del derecho que reconoce la ley, con lo que las personas padecen respuestas fragmentadas, duplicadas o en muchas ocasiones que no hay respuesta. En tercer lugar, señalar que hay una cantidad de procedimientos y protocolos que son imprescindibles para asegurar el derecho en Euskadi y que no existen o que no se han desarrollado. Y luego también pensamos que falta claramente el liderazgo desde el Gobierno vasco. Pensamos que el liderazgo no se tiene que confundir con intromisión en competencias ajenas y pensamos que esto en numerosas ocasiones se utiliza como, como excusa a la que se recurre con frecuencia desde el Gobierno vasco para justificar la, la inacción o la falta de liderazgo del propio, del propio Gobierno. Nosotros por eso eh, compartimos la, la, la PNL inicial presentada, compartimos por supuesto también la transacción a la que ...a que hemos llegado desde todos los grupos. La alta inspección tiene como fin garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo... ...y entre otras funciones la de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos... ...por la ordenación general del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Podría ser por lo tanto un agente clave para revertir la deriva que tenemos... ...y sobre todo para garantizar servicios de calidad. Sin embargo nos gustaría aprovechar también la ocasión para señalar... ...que no siempre puede cumplir con el cometido que tienen, no pueden abarcarlo todo con los recursos y herramientas disponibles en la actualidad. Nosotros pensamos que con el panorama que tenemos se deben priorizar también aquellos servicios orientados a atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad... Y entre otros sectores, las niñas, niños y adolescentes, y en particular los que necesitan de servicios de protección, son los que más precisan agentes que estén vigilantes para que se garantice el ejercicio efectivo de sus derechos. Y eso bueno, lo hemos visto también este verano y lo estamos viendo eh, a raíz bueno, de este debate que tenemos hoy con esta, con esta iniciativa. Pensamos que hay que poner en, en práctica, en acción, todos los medios competentes para asegurar servicios de calidad y garantizar el ejercicio de derechos a la infancia y a la adolescencia. Y la alta inspección, efectivamente, es un medio fundamental para prevenir vulneraciones de derechos y avanzar hacia un mejor funcionamiento del sistema. Los servicios de protección son de competencia de las diputaciones. Eso ya lo sabemos, lo sabemos todos. Pero garantizar el ejercicio del derecho y comprobar el cumplimiento de requisitos, condiciones básicas, adecuación de, con, de contratos y prestaciones a la ley vigente es competencia del Gobierno vasco a través de esta alta inspección. Por eso nos parece oportuna la iniciativa. Nos parece que se ha llegado a un acuerdo que no la desvirtúa. Nosotros habíamos puesto el foco en varias cuestiones que, bueno, creemos que quedan suficientemente eh, recogidas. Pensamos que la propia ley ya establece lo suficientemente, los suficientes órganos colegiados. Existe un órgano interinstitucional de servicios sociales, existe la mesa de diálogo civil, etcétera, Y, por lo tanto, bueno, que no se trataba de crear nuevas mesas. Por, por lo tanto, bueno, nos alegramos de que, de que se haya llegado a este acuerdo y, por supuesto, pues, votaremos a, a favor.